Hola, buscadores. La frase de esta semana es No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Sí. A ver. Todos habéis oído la frase de Todo es según el color del cristal con que se miran. Según las gafas que tengas puestas, verás de una manera o de otra. Esas gafas <ríe> son virtuales evidentemente. Se refiere a que según tu manera de pensar, un hecho que hay en el exterior lo verás, lo percibirás y lo vivirás de una manera diferente a la de otra persona que tenga otra manera de pensar. Porque un hecho, por poner un ejemplo, alguien le da un empujón a otra persona ese sería el hecho, pero si tú tienes una manera de pensar, puedes pensar qué mala persona esta, ¿no? Que le ha dado un empujón a esa otra que no le había hecho nada. Pero puede ser alguien un poco más deductivo, mirar un poco más y decir, ostras, menos mal que le ha empujado porque le iba a atropellar un coche. El hecho sería el mismo, el empujón. El hecho jurídico penal sería el mismo, pero de una manera es le he hecho un daño, de la otra le he hecho un favor. Eso es por poner un ejemplo, ¿vale? porque delante del hecho puro, muchas veces, si no sabemos todo el contexto que hay, lo interpretamos de una manera o de otra. ¿no? Entonces, siempre tiene que quedar claro que no vemos la realidad no vemos la realidad tal como es. Si incluso la misma física te dice que todo es, está lleno de vacío, ¿vale? cuando hablamos de la física cuántica, de la física avanzada, te dicen que todo, no, no hay nada sólido en realidad. Cuando una mano toca otra mano, es porque los campos electromagnéticos que están en, en interacción se frenan mutuamente, pero no porque no puedan atravesar un dedo a otro porque hay espacio vacío suficiente para poderlo hacer. Pero, bueno, no vemos la realidad, ni, ni siquiera eso, físicamente bien. Pero los psicólogos te dirán lo mismo, que nosotros interpretamos el mundo tal como, no tal como es, sino tal como nosotros lo somos. Esa es la idea. Según cómo nosotros somos, que es lo mismo que pensábamos, ¿no? Somos así, interpretamos el mundo. Sabiéndolo, tienes, por lo tanto, que... Cogértelo todo con pinzas, como, vale, yo creo que es así, eso creo que es la verdad, ¿vale? Pero podría ser diferente. Por lo tanto, aceptar la posibilidad de que estemos equivocados, simplemente. Si queréis verlo desde otro punto de vista, que quizás os sea gráfico, nosotros sabéis que tenemos una aura esa aura, que también a veces te lo mistifican mucho, no es nada más que la irradiación de nuestra energía física, emocional y mental, ¿vale? Es, no es solo el calor que emitimos eso se sí puede fotografiar fácilmente ¿vale? con infrarrojos bien no es solo el calor físico, sino también nuestras emociones bueno, calor físico el calor y la electricidad que provoca campo magnético, etc. da igual ¿vale? a nivel físico me refiero también, uh, no es solo la parte emocional, nuestras emociones se irradian y eso va variando y provocando fluctuaciones, lo que sería el cuerpo astral, ¿vale? también el cuerpo mental, los pensamientos irradian evidentemente. La suma de todo esto es un ovoide, un una zona donde está la energía nuestra, nuestra al aura. Nuestra aura en realidad es la irradiación de quienes somos, la suma de todo quiénes somos. ¿vale? Nosotros estamos dentro del aura. Esa aura tiene una limitación en cuanto al espacio, no es que se pierda por ahí, sino hay un encerramiento. Y podríais imaginaros como si os encontrarais, porque es así, como dentro de una cúpula de cristal. ¿vale? Una cúpula de cristal que delimita el espacio donde tú eres tú. A partir de ahí ya no eres tú y los demás tampoco pueden entrar directamente a donde estás tú. ¿Vale? Bueno, pues esa cúpula tiene un color. Bueno, de hecho un montón de colores, pero es igual, lo vamos a simplificar, ¿no? Tiene un color. Si tu emoción es de tristeza, por poner un ejemplo, depresión, tristeza, el color de ese cristal es gris, un gris oscuro. ¿Qué vas a ver? Todo lo que veas físicamente con los ojos o captes con tus sentidos sutiles también. Pasa a través de, esa, de ese cristal. Por lo tanto, se colorea con ese color. Todo lo veo gris. Si has estado un poco depre de alguna vez, sabrás a qué me refiero. El día que tú estás depre es que todo es gris. Un día soleado para ti parece que está a punto de llover, como quien dice. Lo vives emocionalmente así, claro. Lo ves según tu manera de ser que estás irradiando y coloreando ese cristal de limitación, de límite. El círculo no se pasa, se le llama dentro del esoterismo. Pues lo mismo al revés, el día que estás enamorado y estás feliz y todo contento, todo, hasta cualquier tontería que a otras veces te molestaría, lo ves bien. No cambia la realidad, cambia tu manera de percibirla. Por eso la frase tiene... Todo este sentido, ese enorme sentido. No vemos lo que ocurre, lo que es, ¿no? sino lo que somos nosotros. Y eso también te haría, tendría importancia para reflexionar. Cuando te das cuenta es que la vida es una mierda, que es que todo me va mal, es que no sé qué, no sé cuántos, los, el crecimiento personal te dice, sé positivo. <risas> claro, pero no es para autoengañarte. Oh, es que es, ¿Cómo me voy a engañar si está tan mal, si no tengo dinero para fin de mes, por ejemplo? No, no se trata de que te autoengañes. Estás viéndolo todo de color gris porque tú estás pensando de esa manera. Cambia tu manera de pensar y sentir. ¿no? Provócate, fuérzate y verás cómo las cosas las verás diferentes y te funcionarán diferente. Mueves una energía diferente. ¿Vale? Como podéis ver, hay explicaciones sutiles desconocidas desde hace mucho tiempo. Bien, si, espero que te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo, puedes hacerlo en los comentarios del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.